tema polémico tiene que ver con el precio de la harina. Ustedes saben que en un momento se reunieron justamente eh, los representantes de las panaderías por el temor, o mejor dicho a reclamar, por el precio de la bolsa de harina. Ellos dicen, no es imposible <coughs> para nosotros mantener un precio... Si no nos bajan el precio de la bolsa de la harina ¿Eh? Ahí Totalmente. estaba el gran inconveniente Y ahí empieza a jugar el gobierno nacional Y claro, creando un fideicomiso Primero estableciendo una suba en las retenciones Para ciertos productos <coughs> Lo que se obtuviera en concepto de esas retenciones Se iba a utilizar, iba a ir un fideicomiso uh -huh. Y ese fideicomiso Se iba a utilizar para subsidiar el precio de la bolsa de harina. Claro. Y de esta forma le iban a poner un coto a los aumentos y finalmente los panaderos iban a no aumentar los precios. Claro. Pero lamentablemente, como siguen llegando precios actualizados, no tienen otra que seguir aumentándolos. Y en está al frente de ese fideicomiso es Jorge Tanús, eh, comprovinciario nuestro, quien gentilmente nos atiende. Y le damos las gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias por la espera también. Muy amable. Bueno, gracias chicos, ¿cómo están? Bien, eh, queríamos conocer novedades de este tema. Sabemos que hay una medida judicial que está trabando esta posibilidad de que el gobierno llegue a subsidiar el precio de la harina. Y queríamos conocer si ha tenido algunos avances, porque sabemos que viajó a Buenos Aires. Sí, hemos estado toda la semana trabajando en el tema. Estamos con. Desde hace. Desde el otro viernes tenemos todo listo. Desde el jueves, más concretamente, tenemos las cuentas ya abiertas. Decreto del presidente, resolución del ministerio, firma del contrato y la cuenta abierta para que se empiecen a depositar las retenciones. Esta semana hemos trabajado con la gente de AFIP, con la gente del Ministerio de Economía y con la gente de, del Ministerio de Desarrollo Productivo para, para no cometer errores, digamos, y, y, con, y contradecir la decisión judicial de frenar las retenciones. Ajá. Somos optimistas de que esto se va a destrabar y que vamos a poder incorporar, entiendo que unos 2.500 millones en la primera etapa al fideicomiso. Esto va a significar que podamos subsidiar, eh, hacer un adelanto a los molinos para que el precio de la harina, que está en 2.000 pesos aproximadamente, a veces en algunos casos un poco más, Ajá. pueda bajar al precio de referencia que fijó la Secretaría de Comercio Interior, que es 1.500 pesos claro. y que el PAN no suba. Jorge, este, la medida es contra las retenciones, ¿eh? no tiene nada que ver con el fondo fiduciario, lo afecta porque después bueno, de eso claro. se nutre justamente ese claro. fondo. Pero es contra las retenciones, en definitiva, contra ese aumento. Sí, la, es una decisión de los exportadores de no perder su renta en dólares, que la verdad que es muy importante después de los cambios que está teniendo la economía mundial. ¿no? Claro. Y entendemos que el, el gobierno toma una decisión solidaria de... Eh, digamos, transferir esas ganancias extraordinarias a los sectores que hoy necesitan mantener el precio, sobre todo el PAN, que es un tema que no es solamente de los sectores populares, sino de todos los sectores sociales de la Argentina. Así que so nosotros somos optimistas de que no va a haber por parte del Poder Judicial una traba a que podamos operar el fideicomiso. Estamos eh, terminando de cerrar la transferencia de fondos inicial, la primera parte va, como les dije, sobre un total de 40.000 millones se va a hacer semanalmente creemos que ya sobre el fin de esta semana, o sea, hoy o los primeros días de la semana que viene, podemos tener ya 2.500 millones en la empresa para transferirlas a los molinos como subsidio. Bien. A partir de ello yo voy a informar a, al sindicato de panaderos, con quien me he reunido, es Mendocino también, el uh -huh. señor Diveta, Diveta. Y él va a informar a todos los productores de pan y de panificados a quienes hay que comprarle la harina subsidiada. Claro, ah, porque no va a ser para todos los molinos en general, sino que van a subsidiar algunos molinos en particular. Sí, porque a ver, yo pienso que los que operan el sistema minorista de PAM son algunos molinos, los más grandes principalmente. Uh -huh. Después hay otros molinos quienes no están interesados en, el, en la producción local y, le venden, y venden directamente en el exterior. Uh -huh. Nosotros tenemos que cubrir la demanda local. del consumo interno. Claro y digamos que hay libertades para los molinos más pequeños para seguir vendiendo afuera y obtener la rentabilidad que tienen. No termino de entender porque usted dice se van a destrabar los fondos, pero primero tiene que destrabarse lo judicial o cómo estarían avanzando en ese sentido. Según los abogados del gobierno nacional no existiría una traba eh, porque el juez no ha resuelto el fondo de, la, de, la, de las retenciones. claro Entonces estaríamos trabajando en una, y disculpen, eh, si no me expreso por ahí jurídicamente correctamente, porque soy ingeniero Pero al juez, al no resolver sobre el fondo Nosotros podríamos operar el, la transferencia de fondos Tanto del, de la FIP a la empresa como nosotros a los molinos Claro. ¿Cuál vos, es el riesgo que puede, que puede claro, haber? Que, que puede resolver el fondo Y que sea una medida drástica y que tengamos que devolver ese dinero y eso generaría una cosa complicada, ¿no? Claro. Entonces, esos recaudos lo hemos analizado esta semana, entendemos que no va, no va a ocurrir eso por ahora, así que estamos en la búsqueda de los recursos para poder comenzar a operar el fideicomiso la semana que viene. Ah, ok. Perdón, Tanito. Entonces, sí. ya empiezan a operar la semana que viene. Ya a partir de la semana que viene, más o menos a mediados finales, ya debería estar el precio subsidiado. Sí, eso los voy a informar tanto a ustedes como a medios de comunicación, como a los panaderos, cada peso que ingrese va a ser distribuido en los molinos y eso va a ser una información publicada a través de ustedes y a través del sindicato. Jorge, ¿y esos molinos van a tener la posibilidad de este, seguir aumentando los precios o ellos no, no, no van a poder aumentar el precio? Digo, para que no, no, no termine llevándose subsidio, la plata yo, del fideicomiso. Exactamente, quien reciba el subsidio tiene que vender la bolsa de harina al precio de referencia ah. y después comercializar el pan al precio de referencia. Claro. No, lo voy a, no sé si es tan exacto, pero son... Más o menos 1.500 pesos la bolsa de harina, la de mejor calidad, y aproximadamente 250 pesos el kilo de pan, más o menos eh, en todo el país. Bien. Eh, ¿Quién interpuso esta medida? ¿Son este, productores en general? ¿Es un productor particular? Bien. No, no, esto es una medida eh, colectiva que eh, piden todas las empresas exportadoras de la materia prima que se obtiene en la Argentina, desde soja hasta trigo, hasta maíz, el que quiera, el que exporta el, al exterior la materia prima, no quiere pagar retención. Ese es un tema de. Es la, la, el reclamo del campo hacia siempre el gobierno nacional. Claro. Mm. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo se implementa a partir, si es que logra implementarse a partir de la semana que viene. El problema es que eh, los eh, panaderos siguen recibiendo la bolsa de harina con precios muy exorbitantes. De hecho, usted mencionaba 2.000 pesos, pero nos han dicho que está llegando, en algunos casos, hasta los 2.200 pesos. Con lo cual ya no sí, pueden... Quiero destacar eso, sí. la actitud solidaria del panadero. ¿no? Me, lo, sí. me lo comentó su, el presidente de la Federación, don Miguel Diveta, que el, el panadero está absorbiendo hoy la diferencia de precio y no cobrándole el aumento a la gente. Sí, tal cual. Entonces, fíjense, la, la escala inferior de la venta del producto, que es el panadero, asume esto con una actitud solidaria y no así los quienes hoy tienen ganancias extraordinarias por la venta en dólares, que ponen objeciones judiciales en una medida que es solidaria por parte del Estado Nacional. Esto no va a pagar gasto público, no va a pagar sueldos, no va a pagar este empleado público, va a pagar va a compensar la ganancia extraordinaria con el consumo diario de la gente, uh -huh. eh, que es toda la gente, hasta la que tiene mejores recursos, o hasta la gente que hoy no tiene trabajo. Jorge, y Así usted que sabe que, que la... Amor... Quiero destacar esa gestión, ese gesto de los sí. panaderos y de su organización. Usted sabe que hubo una movilización del, del campo, entre comillas, pues muy amplio el campo, por ahí decir campo a un, a un grupo me parece exagerado, pero al margen de esto, con mucha repercusión mediática, mucha, mucha presión ejercen claramente eh, con sus movilizaciones. ¿Qué antecedentes hay en cuanto a este tipo de medidas, si han sido favorables al gobierno? Pues siempre que hablamos de retenciones surgen los mismos reclamos y los mismos problemas. ¿Qué antecedentes frescos tenemos como para ser optimistas en esto, de que ustedes puedan administrar ese dinero y trasladarlo a, a estos molinos? Bueno, eso está en, en la independencia del Poder Judicial. A veces el criterio hay criterios jurídicos, criterios económicos y criterios de solidaridad. Esperemos que el juez adopte el último criterio. ¿no? Que uh -huh. Tenga en cuenta que esta es una medida solidaria, excepcional, producto de la guerra uh -huh. y producto de la suba de precios en dólares. Así es que esperemos que haya un criterio solidario y no solamente un criterio jurídico. está bien Jorge, le agradecemos el contacto. ¿eh? Y, y por supuesto quedamos abiertos a cualquier información para trasladarla a los panaderos. Muy amable, muy genial.